Buenas noches, bienvenidos todos los valientes y los demás, bienvenidos al Lamento de la Medianoche. Hoy estamos manejando una nueva sección, hoy empezamos la sección de mentes perturbadas, esas mentes distintas, examinando ligeramente qué es lo que influenciaba a esas mentes que nos han brindado material al demasía, al género del terror. Esas mentes que, con sus pensamientos y visiones, nos roban de nuestra paz por las noches. Antes de comenzar, no olviden suscribirse y darnos un me gusta. Recuerden si tienen algún relato que quisieran compartir o conectarse, nuestras redes sociales siempre están disponibles en la descripción. Ja jestem właśnie halucynacjami, troszeczkę na marginesie swoim zainteresowań psychiatrią jeszcze przed wielu laty i ja miewałem czasami takie bardzo, powiedzmy, spokojne halucynacje, miewam je zresztą do dnia dzisiejszego, nie są to halucynacje typu takiego infantylnego, jakie miewał na przykład mój ojciec, to jest podobno, jak był dzieckiem, to kras malutki siadałem mu na kołdrze, w ogóle rozmawiał z nimi i tak dalej, i, tak dalej. I mówi, że Habías visto estas imágenes antes Perpetuamente andan rondando el internet Dando vueltas en foros, canales y otros medios de lo paranormal y extraño Sin lugar a duda, estas imágenes parecen incrustarse en tu memoria una vez vistas Peor aún Parece que estas pinturas de lugares extraños y lúgubres Siempre estuvieron ahí como un déjà vu. Son tan extrañas y familiares como un recuerdo que habías olvidado. Lugares góticos, paisajes familiares, pero que encajarían en otro mundo. Un lugar lleno de cuerpos en descomposición, estructuras con características biológicas, un enfoque en lo bizarro, un mundo entre lo que conocemos y el de los sueños o pesadillas. Czyli, czyli nie ma pan łagodnych halucynacje, czy ale to, halucynacje o czym innym te polegają, które się mi zdarzają najczęściej po środkach farmakologicznych to zupełnie niewinnych, wie pan, I nie ma, czasem mi się to zdarzało, y, więc y, czy silnym jakimś przemęczeniu, y, z piciem czasem alkoholu, wie pan, y, to jest sytuacja taka, że to nie może być oświetlony pokój ze względu na to, że po prostu. Beksiński. Es el nombre del creativo, del gran artista polaco. Él nació en Sanok, Polonia, en 1929. Ahí vivió hasta que se fue a estudiar arquitectura en la capital de su país, Cracovia. Cuando regresó a su ciudad natal, trabajó como supervisor de construcción. Pero su musa, su inspiración, lo que a él le gustaba, estaba en la fotografía. Una de las cosas más interesantes sobre él era que no tuvo un entrenamiento como fotógrafo ni pintor. Con el tiempo, él fue dejando la fotografía para darse paso a la pintura, pues la fotografía no le bastaba para plasmar los destellos de mundos apocalípticos. No era suficiente para darle margen a su imaginación. Przypadkowego, przypadkowego, połączenia przedmiotów to tak jak na mm, tych jakichś eksteriorizacjach mediumistycznych, że tu będzie twarz z nosa akurat nie, y, wycieka krew, która się zmienia w jakieś esy, floresy, złocenia, stiuki bogate, perły na tym wisząc, nie ma jakaś taka bzdura i to jest zupełnie nieruchome, przedstawione w formie jakby slajdu kolorowego, który jest podświetlony na czarno, czyli on jest jakby jasno świecił na czarnym tle, Bechinsky siempre fue un hombre alegre, según los que lo conocieron, y muy claro con su mensaje. Siempre fue sincero sobre sus inspiraciones. Declaró que la gente no lograba entender lo que quería plasmar. Su arte, que era conocido por lo bizarro que era, figuras deformes y desiertos carentes de humanidad. No era lo que nosotros vemos, al parecer. Tonos tétricos eran los sellos de su arte, sin embargo, él declaraba que él solo quería plasmar lo que él soñaba. Él los consideraba hasta humorísticos y positivos. Confesó que antes de regresar a Cracovia, quemó una cantidad de obras sin dejar dato alguno sobre ellas. Los calificó de extremadamente personales e eh, insatisfactorios por increíble, nunca sabremos qué fue lo que pintó i jest chęć zatrzymania tego dłużej, żeby to zobaczyć. Czy po to prostu. jest częste i czy potem Pan to stara się namalować? Nie, no nie stara się namalować, wie Pan, bo nie sposób tego zapamiętać, poza tym łatwiej to już wymyśleć w niż przemalowywać, wie Pan. Yy, z, z tego, co się zobaczyło jest to, jak mówię. Przy... El 70. final de su vida estuvo lleno de tragedias personales para el maestro polaco. Su esposa, Sofía, murió en 1998. Un año después, en el 24 de diciembre, el pintor perdió a su hijo por suicidio. Él fue el que lo encontró. Nunca pudo reconciliar que su hijo había fallecido. Simplemente no lo aceptaba. Al triste grado de que colgó un sobre en la pared de su recámara, con la siguiente leyenda. Para Tomek. En caso de que yo fallezca, para cerrar el ciclo de desgracias en el 2005, él fue asesinado por un adolescente, recibió 17 puñaladas porque el pintor no le quiso prestar un aproximado de 100 dólares żadnych yy, narkotyków? mój pan, że się chyba tego To Znaczy Andrzej w pewnym momencie, w którym LSD już w Polsce było, czy LSD było w Polsce dostępne mm, i Andrzej to traktował niejako jak problem męskości między, ja wiem, nastolatkami, że ja muszę e, wziąć, on łykał, wanie, łykał, e, a ja się panicznie Rydze. bałem. Da, ja się panicznie bałem, ja się wydawało, wiem, że... Zdawało mi się, że ja miałem jednak bardzo dużą ilość, wie Pan ten, tego, yy, ta puszka Pandory, która się znajduje z obszarem zepchnięć tych tak zwanych zepchnięć w rozumieniu Freuda. Nie stłumień, tylko zepchnięć. Czyli to wszystko, o czym ja nie chciałem wiedzieć, albo chciałem od siebie odrzucić, znajduje się jakoś yy, zawiązane bardzo słabym szpagatem i bardzo niedaleko. Natomiast Bóg, kolektywna nieświadomość, archetyp i to wszystko, do czego oni dobrze co no, co podzielali się ujrzeć, dopiero znajduje się za tym, co było zresztą zgodne z wszystkimi lekturami na ten temat. Oraz ja się tego worka dosyć bałem, z którego pająki nagle mi się rozpełną, wie Pan, zaraz po tej no, dawce i cóż z tego, że... Czyli obawiam się ma tak zwanego bad trip, złej podróży? Eee, Czy też pamięcia nauk? Sin duda, un maestro con un legado macabro que no es sinónimo de su vida personal, uno se puede quedar con muchas cosas. Yo me quedaría con las palabras que le dedicó el director mexicano Guillermo del Toro en la tradición medieval. Bechinsky parece creer que el arte es una advertencia sobre la fragilidad de la carne. Cualquier placer que conozcamos está condenado a sucumbir, siendo que sus pinturas son capaces de evocar al mismo tiempo un proceso de decadencia y el constante esfuerzo por la vida. Sostiene dentro de ellas un poema secreto, lleno de sangre y óxido. Muchas gracias, que tengan excelentes noches.